Clinical Key Student es una plataforma de Sevier que contiene más de 130 libros en español sobre eh, medicina. Es, además, una plataforma interesante porque incluye una serie de herramientas para el aprendizaje. Para la búsqueda, eh, Clinical eh, Key utiliza un motor de búsqueda inteligente. ...que eh, se basa fundamentalmente en, en el funcionamiento de la búsqueda mediante eh, frases en lenguaje natural. Para utilizar este recurso hay que registrarse, como podemos ver aquí, eh, pero además eh, si tenemos las credenciales globales de Elsevier nos pueden servir, por ejemplo las que usamos para Mendeley, preferentemente... Está recomendado el uso de esta plataforma en el navegador Chrome. La búsqueda podemos ver eh, la búsqueda, eh, podemos hacerla desde la pantalla de inicio, donde podemos eh, poner nuestras palabras clave, o también podemos hacer eh, como la mayoría de las plataformas electrónicas explorar los recursos. Vemos que en esta plataforma podemos recuperar libros, podemos recuperar imágenes y podemos recuperar vídeos. Por ejemplo, nos vamos a inicio y vamos a hacer una búsqueda, por ejemplo, linfocitos, linfocitos, B eh, piel, ¿vale? Y damos a buscar. Una vez que realizamos la búsqueda, eh, aparte, podemos ver los filtros por contenido o por especialidades, de forma que podemos quedarnos con los que nos interese. Por ejemplo, si usamos las imágenes y nos quedamos con ellas, vamos a coger por ejemplo esta, es muy interesante que estas imágenes podemos descargarlas y añadirlas a una presentación. ¿Veis? Aquí tengo yo dos presentaciones hechas, por ejemplo, eh, el trabajo de dermatología. Puedo añadir esta imagen a ese trabajo que estoy haciendo y puedo verlo después. Eh, la, todas las imágenes que yo he ido añadiendo y luego esto yo lo puedo descargar en un formato eh, de PowerPoint. ¿Mm? Esto es muy interesante. Todas estas imágenes están libres de derecho de autor, por lo tanto se pueden usar perfectamente. Eh, como hemos dicho al principio, eh, buscamos por frases el lenguaje natural. Podemos hacer las búsquedas eh, sin eh, encomillar, pero si usamos las comillas son eh, mucho más efe, efectivas y más ajustadas a lo que estamos buscando. Por ejemplo, eh, ponemos tratamiento del... del Cáncer de piel, y lo entrecomillamos, y bueno, pues eh, va a usar exactamente esas palabras. Por eso también, normalmente, los resultados son menores. Aquí tenemos tres libros y las especialidades. Eh, por ejemplo, vamos a hacer una búsqueda solamente en vídeos. Eh, como hay menos recursos vídeos, pues la búsqueda... Eh, ten, debe tender siempre a ser un poquito más general ¿vale? por ejemplo vamos a buscar piel y aquí tenemos bueno los vídeos que obtenemos que son tres pero también esto es interesante porque nos ofrece además los libros y las imágenes ¿vale? si queremos de todas maneras explorar los recursos y conocer pues todos los libros que hay en la plataforma pues aquí los podemos ver podemos por ejemplo pues quedarnos solo ...con los de fisiología y ver cuáles son los documentos o libros que incluye de fisiología. ¿Vale? Igualmente, pues podemos buscar solamente imágenes. Por ejemplo, eh, ver... estos serían todas las imágenes y los distintos documentos donde están incluidos. Si nos vamos a inicio, podríamos buscar en imágenes y, por ejemplo, buscar eh, Trastornos del Cerezo. Y entonces, eh, pues, obtendríamos solo las imágenes y lo que es muy interesante es que, por ejemplo, eh, podemos ver eh, en qué documento, por ejemplo, esta imagen, pues está, si pinchamos aquí, podemos ver que está en Introducción a la Medicina Clínica, y podemos ver esa imagen en la fuente. Y nos lleva directamente al documento donde está incluido. Llamar vuestra atención que aquí, estas son las distintas partes de este documento, este, esta especie de... Eh, permite es eh, copiar eh, lo, los enlaces. Bueno, ¿qué es el BookShelf? Bueno, pues el Bookshelf es eh, como si fuera una estantería con nuestros documentos que además nos permite eh, hacer una serie de operaciones que lo tenemos aquí, eh, le damos a abrir Bookshelf y lo que nos va a permitir desde la estantería es eh, resaltar el texto podemos por ejemplo crear eh, lo que se conoce como flashcards que es para una especie de tarjetas con preguntas-respuestas eh, que podemos bueno para trabajar los contenidos por ejemplo eh, vamos a ir a, vamos a ir hacia atrás y vamos a buscar un libro vale vamos a buscar por ejemplo eh, un documento sobre hiperactividad y le damos a buscar ¿Vale? Y ahora eh, imagin imaginamos pues, que nos interesa, eh, pues yo que sé, este mismo, el de Nelson, tratado de pediatría. Vale, pinchamos en él. A ver si sale... para atrás vamos a dar aquí otra vez bueno le damos aquí bueno, por ejemplo, este libro que acabamos de recuperar lo queremos abrir en la bookshelf, sería la estantería. Le decimos abrir. Vale, y eh, le decimos aquí continuar con la lectura y lo abrimos. Vale, pues ahora nosotros, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la tabla de contenido, pues nosotros podríamos ir a a cualquier parte del documento por ejemplo aquí al capítulo 34 o al que nos interese entonces eh, por ejemplo qué podemos hacer pues podemos eh, resaltar el, el texto eh, para resaltar el texto tenemos aquí la herramienta ¿eh? y podemos pues seleccionar una parte que nos interese por ejemplo eh, bueno, con este icono lo podríamos compartir con otro usuario yo voy a usar el amarillo y lo tendríamos ahí resaltado eh, también es muy interesante bueno, aquí por ejemplo eh, también tendríamos eh, aquí tenemos marcadores rápidos pero aquí también tenemos otros marcadores ¿vale? podríamos agregar eh, un marcador para volver a esta sección otro aspecto muy interesante es la función de lectura en voz alta. Entonces podemos, eh, esto cada vez más lo están incorporando lo, los libros electrónicos. Entonces al darle a, a, a, aquí, pues eh, reproduciría el... A -A vale. Reproduce la, el contenido de, de ese que queramos escuchar. Eh, otra opción, eh, bueno, aquí tenemos también la URL, aquí tenemos, por ejemplo, un icono de cita, ¿vale? Que nos genera la cita del documento por si queremos utilizarlo, podemos ampliar el la letra, etcétera. Después, eh, otro de, de los aspectos interesantes es eh, la posibilidad eh, de crear, como hemos dicho, flashcards, ¿vale? Que son tarjetas educativas. Entonces, eh, podemos aquí, por ejemplo, pues crear una. Eh, le vamos a llamar, pues, dislexia. Guardar. Perdón, dislexia, lo guardamos y ahora podemos añadir eh, una carta, ¿vale? Entonces eh, podemos poner la parte delantera y la parte trasera. Por ejemplo, incluso podemos poner en estas partes de las cartas podemos poner imágenes, ¿vale? Entonces eh, yo puedo poner, por ejemplo, aquí la dislexia se caracteriza y en la parte trasera de la carta ponemos, por ejemplo, una dificultad inesperada para leer vale, esto es solo un ejemplo le damos a guardar y ya, eh, pues, eh, podríamos editarla podríamos borrarla pero aquí tenemos la carta ¿vale? y luego podemos volver a a ellas y, y a través de estas cartas pues pues trabajar el contenido ¿Mm? bueno, eh, otra cosa interesante es que eh, esta plataforma podemos tener eh, distintos eh, dispositivos conectados a la vez ¿eh? podemos usarla en dos ordenadores y dos dispositivos móviles eh, también podríamos eh, buscar por autores ¿eh? en la plataforma por ejemplo eh, nos iríamos a inicio Imagina que, imaginaros que estamos buscando pues el autor Balcells, pues también eh, podríamos buscar pues, todos los documentos que hay sobre este autor ¿vale? Si queremos imprimir, eh, la plataforma no tiene un icono concreto de impresión. Entonces, para, para imprimir eh, podemos, eh, por ejemplo, seleccionar esto y eh, hacer clic con el botón derecho del ratón para imprimir o podemos también utilizar la eh, bueno, podemos copiarlo y, y pegarlo en un Word o usar el, la opción de imprimir desde el navegador. Por último, eh, vamos a hablar de la, la libreta. La libreta es eh, una versión digital de los apuntes de, de toda la vida. Es muy interesante que eh, la, la libreta, que aquí tengo yo ya una abierta, eh, la podemos, eh, podemos enviarla a OneNote, ¿m? que como sabéis lo tenemos en el correo de la, de la Universidad de Sevilla. Eh, podemos, eh, por ejemplo, agregar una nota nueva, podemos además eh, usar esa nota en modo revisión, podemos además administrar el uso compartido, de forma que, por ejemplo, los profesores eh, pues pueden compartir eh, una libreta con, lo, con los alumnos, ¿vale? o, o viceversa eh, entonces, bueno pues aquí eh, tengo yo ya una, una nota hecha y puedo, bueno, podría yo aquí agregar una nueva vale, voy a cerrar voy a irme para aquí, para aquí vale eh, vamos a, vale, para finalizar vamos a ver eh, otra opción que es lo que se conoce como las listas de lectura se trabajan desde la pantalla de inicio del, de Bookshelf, aquí donde tenemos este icono eh, que aparece como una regla, pues esto es la, la herramienta eh, bueno, para el uso compartido, los marcadores para crear tareas. ¿Vale? Entonces, yo tengo aquí ya una, una tarea hecha que puedo pinchar aquí para que veáis cómo es: que serían las lecturas de enero, y aquí, pues, viene concretamente lo que el alumno tendría que leer. Si yo